Oye, oye, espera, no te vayas. Sí, sí, quédate a escuchar el tema. No seas miedoso, por favor, hablemos de este tema. Yo sé que a muchas personas no le gusta afrontar y abordar esto que ineludiblemente todos vamos a enfrentar. Pero es necesario, pero es fundamental hablar de esto. Y es por eso que si no evadimos, si no lo el eludimos, si empezamos a conocer, si empezamos a explorar, a investigar e inclusive a practicar, y ya les voy a decir en un rato cómo se practica esto, el momento de nuestra partida, el momento en que demos ese gran paso hacia la otra vida después de esta vida, va a ser un momento en donde realmente sintamos una gran necesidad de experimentar, de conocer, de ver. Puede ser algo inclusive hasta que se puede llegar a disfrutar. Pero claro, hay que tener una gran preparación. Y es por eso que en Oriente se conoce, se habla y se practica permanentemente este, este gran acontecimiento que es el nacimiento a la otra vida. Sí, porque eso es la muerte. La muerte está estigmatizada Siempre de una manera muy oscura, muy nefasta, muy calabérica, muy negativa. Pero si no aprendemos a amar a la muerte, jamás tampoco aprenderemos a amar la vida. Porque la muerte y la vida son una sola. Y entonces, quiero eh, complementar esta plática con esta fábula. Déjenme que se las comparta. A ver qué les parece un comerciante de la India viajó a África para adquirir mercancías y animales de la zona. Y mientras estaba allí pudo contemplar, contemplar miles de hermosas cotorras de vivos colores. Admirado, decidió captura, capturar una de ellas y llevársela a su país como animal de compañía. Una vez en casa la puso en una jaula. La alimentaba con semillas... La alimentaba con miel, la alimentaba con las máximas exquisiteces. Es más, le ponía musiquita y, y le hablaba bonito todos los días. Bueno, eso se lo agregué yo, pero, pero creo que era así. Y en general la trataba excelentemente bien. a cabo de dos años, tuvo que volver al África y le preguntó a la cotorra si tenía algún mensaje para sus compañeras. El ave le dijo que eh, le contara que era muy feliz en su jaula, que disfrutaba de cada día, y, y que le enviaba todo su amor. Muy bien. Eh, en África, una vez que viajó este hombre, llegó a ver a las cotorras, llegó a ver a las compañeras de, de su mascotita, y les dio ese mensaje. Cuando acabó de decirles lo que la cotorra les había dicho, una que estaba ahí muy cerquita se llenó de lágrimas en los ojos y cayó al suelo muerta ¡Ah! ¡ah! caray, el hombre se alarmó y pensó que debía haber sido muy amiga, muy cercana le impactó la noticia, vaya a saber y, y que claro, eso habría, haya sido la razón de su tristeza, de su desfallecimiento, de su muerte de regreso al hogar el viajero contó a su cotorra lo sucedido. Nada más oírlo, esta se desplomó se desplamó sobre el suelo de la jaula. Se desplomó, perdón. O sea, le contó que le había sucedido a una compañera esto de que lloró y se murió, y entonces esta misma cotorra, al oír eso, también le sucedió lo mismo. Se desplomó, se cayó y se murió. ¡Caray! dijo el hombre confuso. Creyó entonces que había muerto de desesperación por la noticia. Así que abrió la jaula, se la llevó al jardín para enterrarla, pero al instante, cuando depositó la cotorra en el piso para hacer el pocito, ella revivió y revoloteó y se fue a la rama. Pero, dijo el hombre a la cotorra, ¿no era que estabas muerta? ¿Por qué hiciste eso? Porque el ave, le dijo la cotorra, aquella mi amiga que le contaste el mensaje, ella me envió otro mensaje a mí. Pero, ¿cuál mensaje? le dijo el señor, el hombre. Me enseñó que si quería escaparme de la jaula, tendría que morir estando viva. Oh, interesante, ¿eh? muy linda fábula. Y tiene que ver con estas instrucciones que debemos nosotros conocer y aprender para ese gran viaje que debemos de hacer. Porque si realmente aprendemos a morir en vida, entonces en el momento que vayamos a partir nuestras alas se van a extender y nuestras alas nos van a llevar muy alto, nos van a llevar a esferas realmente extraordinarias. Y en este tomando mate y retomando vida, también tenemos que retomar la muerte. ¿sí? Y retomar la muerte es comprender y entender que si no se tiene eh, una vida aceptando a la muerte, entonces jamás se va a poder llegar a vivir con compasión jamás se va a poder llegar a vivir con conciencia. Si nosotros no tenemos siempre presente que en cualquiera de los momentos podemos nosotros eh, dejar este mundo, entonces siempre vamos a vivir de forma mecánica, de forma robótica, de forma fría, de forma psicótica, de manera inconsciente, muchas veces cruel, desesperada, desleal. Muy diferente sería entonces si tuviéramos presente que este puede llegar a ser el último instante de nuestra vida. Y bueno, claro, hay una ciencia por ahí, hay profesionales que han estudiado tanatología, ¿eh? tanato significa muerte, la ciencia de la muerte, y ellos hablan muchísimo de, de, de los procesos que los familiares generalmente, porque son a los que hay que atender, los que quedan en vida, eh, pasan para poder superar, para poder sanar, para poder trascender la partida de la persona que, que murió. Me parece maravilloso, porque hablan de estos procesos que es en, primer instante, en primera instancia la negación y el aislamiento, en segunda instancia es el enojo a que la persona le invade, ¿no? que ese ser querido nos haya dejado, la tercera luego viene... La negociación, ¿no? Donde se empieza a asimilar, donde se empieza a aceptar. La cuarta, la depresión. Y la quinta, por fin ya la aceptación. Esos son los cinco procesos que vive la persona que se queda, el familiar que está aquí. Pero ocurre que ese que fue familiar en cualquier momento va a ser protagonista. ¿Y quién le dice y quién le enseña a él qué es lo que tiene que hacer cuando le llegue su momento? ¿Cómo explicarle que es fundamental y que es eh, importante entender que nosotros estamos escogiendo ese momento y la manera y la forma de cómo vamos a dejar este mundo? Y lo estamos escogiendo a cada instante, a cada momento, porque la gente se va según cómo vive, Sí, total y absolutamente cierto, y le decía aquí a los chicos, hace un ratito. Yo he observado, he investigado, he profundizado este tema, ya que he conocido las historias de muchas personas, a las cuales algunas de ellas me ha tocado ayudar a partir. Y es perfecto, como anillo al dedo. Así como han vivido, es así como han partido. Es extraordinario. Entonces, Buda decía, con estas palabras, por supuesto, tan extraordinarias, lo que ha sido es lo que eres, y lo que eres es lo que serás. Entonces, ¿cómo no ser nosotros eh, total y absolutos eh, directores de ese momento en el que vamos a partir? Y para ir nosotros mejorando esa partida, por supuesto, tenemos que ir eh, Entendiendo, comprendiendo que la impermanencia, que lo pasajero, que lo vano, que lo volátil de este mundo, es una constante permanente. Fíjense ustedes, si el corazón, que es ese órgano que a nosotros nos da la vida, se mueve de instante a instante cambiando de posición, permanentemente está en un, en un latir, y entonces... La vida es así. Llegan situaciones, llegan momentos, llegan personas, llegan circunstancias y debemos de ser excelentes en esa ciencia del desapego. Porque si no, entonces ese momento de la partida, por supuesto, no va a ser nada simple, no va a ser nada fácil para nosotros. Y es conocido el libro tibetano de los muertos, ¿no? el famoso Bardo Todol, ese bardo todol, que realmente no significa eh, el libro tibetano de los muertos, ese es el nombre comercial, sino significa eh, la comprensión del estado intermedio. O sea, cómo nosotros podemos ir aprendiendo y recibiendo ciertas instrucciones para aquello que nos espera una vez que desencarnamos. Muchos en Oriente, muchos maestros tibetanos, en primer lugar y en primera instancia nos dicen: vayan siempre practicando total y absolutamente ese momento de la muerte, porque la vida es una práctica para la muerte. Pero practíquenlo no solo dejando fluir, no solo desapegándose, no solo aceptando la incertidumbre y amándola no solo confiando en los procesos que se va dando, porque es así como vive el sabio, sino que también en la meditación uno puede ir practicando ese desprendimiento que el alma va a tener cuando le toque dejar el cuerpo, cuando le toque dejar este mundo material. Y entonces eh, es positivo, por ejemplo, poner los pies hacia arriba de ese que estás desencarnando, porque ese a esa persona le ayuda el poder desprenderse. Esos pies hacia arriba, si luego van acompañados de una incineración, también le ayuda a ese desprender los cuerpos energéticos. Aquí en Occidente no estamos muy acostumbrados, ¿no? Hasta nos da pavor el hecho de que nuestro cuerpo se prenda a fuego. Pero no es algo mucho más pulcro, no es algo mucho más divino que dejar que los gusanos se lo coman, digo que no hay nada de malo, pobres gusanos también tienen que alimentarse, pero, pero la idea es que este cuerpo nuestro desaparezca de inmediato para que no nos quedemos al lado de ese cuerpo del cual nos hemos identificado tal vez durante mucho tiempo, durante muchos años. Esta sociedad en la que hoy vivimos vive dándole la espalda a la muerte y eso no es para nada sabio. Claro, como ahora vivimos hasta los 80 o 90 años, se supone, ¿no? Esa es la expectativa de vida. Y hay doctores y tengo seguro de vida y tengo seguro médicos y entonces, claro, hay mucha tecnología. Entonces la muerte pareciera algo mucho más lejano. Y no es así. Está tan cercano como siempre lo ha estado. Nos está soplando en la nuca. Tan segura está la muerte de que nos va a alcanzar, que nos da una vida de ventaja, ¿no? Dice el dicho. Entonces, aprender a morir y aprender a vivir. No hay nadie que aprendiendo a vivir no haya aprendido a morir. Fíjense qué bonito. Aprende a morir y aprenderás a vivir. Ahora lo digo mejor. ¿Sí? No hay nadie que aprendiendo a vivir no haya aprendido a morir. Por eso, aprender a morir, entonces, es no solo, como dijimos recién, aceptar la incertidumbre y aceptar la impermanencia. También es, por supuesto, entender y comprender que la única religión posible para todos nosotros es vivir sin temor, es vivir sin arrepentimientos, es vivir en coherencia. Porque es así como entonces se alcanza la plenitud de haber comprendido, no solo entendido y no solo conocido, sino comprendido de lo que aquello que viene para nosotros es siempre excepcional, es siempre maravilloso. Nada, nada de aquello que pueda traernos el universo nos va a nosotros frenar, nos va a nosotros detener. Y lo que viene, entonces, una vez que nos hayamos desprendido del cuerpo, la primera etapa, y esto hay que eh, tenerlo muy en cuenta todos nosotros cuando nos toque hacer ese gran viaje, ese ineludible, eh, esa ineludible partida que vamos a tener, la primera etapa, dicen los orientales, es eso que se le llama el purgatorio, es eso que se le llama el lograr, Alcanzar el desapego de aquellas cosas o de aquellas personas que todavía no hemos podido lograr en vida. Si ya lo hemos obtenido en vida, fantástico, esta etapa no la vamos a pasar ninguno de nosotros. Espero que lo logremos. Pero si no lo logramos, puede llegar a ser un momento, una etapa bastante dolorosa, bastante tormentosa. Algunos están tan apegados que ni siquiera se van de este plano y se mantienen muy cerca a esos objetos o a esas personas de las cuales sus preocupaciones, sus mortificaciones, sus angustias o sus corajes y sus rencores los mantienen apegados. Pueden pasar a veces hasta siglos que esa alma se encuentre penando por ahí. Y entonces, claro, una vez que se pasa a esa etapa, porque el alma ya comprende y entiende que nada puede ser, nadie la escucha, nadie la ve, muy mal hace aquel medium que se pone a oír esas almas que andan penando, porque lo único que está haciendo es alimentar el deseo de, de esa alma de quedarse. Así que aquellas personas que tienen esa capacidad de escuchar a la gente desencarnada, no los pelen. No es nuestro trabajo, no es nuestra labor involucrarnos con ellos. Eso es lo sabio. A excepción, por supuesto, que bueno, recibiéramos instrucciones de maestros de que debemos de colaborar y debemos ayudar. Hay siempre instrucciones, ¿no? pero siempre las peticiones y siempre los reclamos son muy necios. Dile a mi mujer, dile a mi hijo, dile que, que, dile que, que, aquí ya partiste, ya, ya te fuiste, ya deja todo, deja que ellos se desenvuelvan, que ellos resuelvan, es su propia experiencia, es su propia vida. No, pero es que mis bienes, es que mi dinero, es que mi rancho, pero ya hombre, ¿cómo te vas a mortificar por esas cosas que... Nunca fueron tuyas. Te tocó administrarlas, pero nunca han sido tuyas. Es por eso que ahora debes desprenderte de todo ello. Pero me ha costado mucho trabajo. Muy mal entonces. Si para ti lo fundamental fue haber adquirido bienes materiales o haber poseído fama, poder y dinero y eso para ti era lo que te daba la realización y la satisfacción en vida... Pues ha sido un alma muy ignorante, ¿eh? porque pobre de aquellos que son famosos, pobre, pobrísimos de aquellos que tienen poder sobre otras personas y tienen mucho dinero, son muy pobres. Yo a veces me compadezco de esa gente. ¿Qué será de ese momento que partan? ¿Qué será? Es muy difícil para ellos vivir sin todas esas eh, perlas y todas esas luces y todo ese... Esa vanidad y esa ambición es muy difícil. Entonces, si esa primera etapa ya se comprende y se entiende, ya uno renuncia a todos los apegos y dice fantástico, ya me voy de aquí, ya no necesito los bienes materiales, las personas, no necesito la fama. Y el dinero viene una segunda etapa en donde se recurre a la ayuda de ciertos asistentes para poder de alguna manera, sanar, armonizar tus cuerpos sutiles, porque, claro, vienen desechos. Vienen desechos de la vida que hemos tenido en este mundo que, por supuesto, es un mundo muy, muy denso, ¿sí? un mundo realmente bastante oscuro, en donde, por supuesto, es lo negativo, lo que gobierna, lo que rige. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús, así que por algo lo decía. Y es por eso también que dicen los maestros, ese cuerpo que tanto amas es el cuerpo del delito. ¿Eh? Ese cuerpo físico, sí. lo único que está marcando es que hay muchos pendientes, hay muchas deudas, hay muchas cosas que tienes que venir a penar. Bueno, sin embargo, sin embargo entonces, una vez que hayamos logrado ese desapego, se nos equilibra, se nos sana, se nos da un... Eh, eh, un balanceo y un... ¿cómo se le dicen cuando se le dan los carros? Ajuste y balanceo, ¿sí? <risa> bueno, se le da una sanación a los cuerpos sutiles gracias a la ayuda de estas maravillosas almas llamadas ángeles, eh, maestros o también almas que están al servicio. Y luego que hayamos pasado esa segunda etapa de sanación, de equilibrio, de balanceo, viene una tercera, que es la revisión de la vida pasada que hemos tenido. Y es algo bastante fuerte esto de, de, de observar, y también estar viviendo lo que está uno observando. ¿Sí? Porque uno ve cómo lo vivió en ese momento, y uno ve también desde la conciencia de, de testigo. Y ahí uno se da cuenta si cómo lo vivió era realmente como debía y como tenía que ser. Se hace un estudio profundo, no de, de, de toda la vida, por supuesto, porque el alma no graba toda la vida, no anda grabando lo que hacemos cuando nos lavamos los dientes, cuando nos lavamos la cara, cuando sacamos la basura. No, eso no, eso es desecho, eso no, no, no es importante para el alma. Pobre de aquellos que su vida es solo eso, lavarse los dientes, sacar la basura, limpiar los platos, hacerse de comer y dormir. ¿no? Entonces el alma se va y, y, y se va sin nada, con las manos vacías. El alma tiene que vivir experiencia, el alma tiene que encenderse, el alma tiene que ser intensa. Entonces sí se va a poder llevar muchas riquezas, o mejor dicho, muchas experiencias que le van a servir para poder comprender y entender muchos aspectos. ¿Mm? Y a veces pudo haber tenido una vida prolongada, pero lo que el alma se llevó es muy poquito. Porque todo ha sido pura rutina, porque todo ha sido... Pura costumbre, porque todo, todo ha sido muy mecánico y no, no haberse salido jamás de lo que estaba establecido y de lo que se esperaba. Y pudo haber un alma, haber vivido pocos años y haber sido muy intensa. ahí la mosca! Bueno, aquí no hay cadáveres, ¿eh? están por otro lado los cadáveres. <ríe> bueno, entonces a no perderse ni un momento ni un instante de nuestra vida para ser intensos, para dejar lo mejor de nosotros, para vivir en plenitud. Y por supuesto en coherencia, porque esto no se trata también de vivir la vida loca, ¿eh? Porque entonces podremos haber vivido muchas cosas muy intensas, pero en el más absoluto eh, error o en la más absoluta inconsciencia. Y eso no es algo muy muy productivo para el alma, ¿sí? Y luego, entonces, de haber, junto a los maestros, haber hecho un repaso de los momentos importantes de nuestra vida, de haber platicado con los maestros, de haber conversado... ¡Ojo! No se nos juzga, ¿eh? eso del juicio no existe. ¿sí? Eso de andar sintiendo culpas, por favor, ir desafanándose desde mucho antes, ¿eh? porque la culpa es una de las cosas más tremendas que no le permiten al alma elevarse, no sale de ese purgatorio que es la primera etapa, si siente culpa. Porque la culpa también es una especie de apego, de situaciones, de circunstancias que no nos suelta. ¿Sí? Y eso no debe de ser así, es una de las cosas que los maestros nos enseñan. La cuarta, cuarta etapa, entonces, una vez de, de haber repasado con los maestros, es... Fíjense ustedes, y les parecerá muy bonito, muy hermoso. Pero la verdad es que se nos da esa, esa parte a todos nosotros porque somos almas muy pequeñas, muy chiquitas. Y bueno, para darnos un caramelo, un chupetín, ¿sí? un premio. Nos dice, bueno, a ver, ¿cuáles fueron aquellos deseos que has querido vivir en la Tierra y no lo pudiste vivir? ¿Sí? Aquellos deseos que todavía no agotaste. Y, mire, yo fui una buena persona, yo me porté muy bien. Pero la verdad, siempre quise cantar. ¡Ah, fantástico! Siempre quisiste cantar muy bien. Y que mucha gente me aplaude, y que mucha gente me, me, me diga mi nombre, eso. Eso es lo que has querido, dicen los maestros. Sí, sí. Bueno, adelante, vívelo. Y ahí viene el cielo. No falta el musulmán que dice, y yo quiero vivir con mi harem, y, y 30 y 40 vírgenes a mi alrededor. ¡Adelante también! Eso es lo que quiere. Ahí va, con las 30-40 vírgenes. ¿sí? También debe de venir la, la, la musulmana que querrá a sus 40 vírgenes hombres ¿no? o mujeres, vaya a saber. También se le permite vivir eso. Pero eso forma parte, ese cielo, de algo también ilusorio, de algo pasajero, de algo que de alguna manera nos permite a nosotros desahogar y que se nos premia, sí, como almas pequeñas que somos. Lo que pasa es que todavía no hemos entendido que en los deseos, no está aquello que realmente nosotros hemos venido a aprender. Lo, hacia donde tenemos que ir es hacia el origen, es hacia la verdad, es hacia el despertar, no a vivir esas circunstancias que no nos sirven más que para disfrutar un instante y luego dejarnos un vacío. ¿Sí? Bueno, después de ese cielo entonces, muy maravilloso, muy fantástico, tan, tan, tan pepe, pepe, pepe, pepe, todo, genial, ahí tengo mi rancho, mis carros, mis vírgenes, mi éxito, mi, mi fama, mi todo lo que yo quiera, pero llega un momento y nos dicen, it's time, es tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de qué? Bueno, ya ahora regreses. No, ¿cómo de regresar? ¿Por qué? ¿Para qué? <risa> ¿Cómo? Porque todavía te toca seguir aprendiendo, te toca seguir viviendo. Y en ese tocarte seguir viviendo, por supuesto, necesitas regresar allá abajo. Y bueno, por supuesto, si el alma es algo sabia, dice, perfecto, lo acepto, adelante, sí, todavía tengo que aprender, esto no es nada real, este cielo. ¿Eh? Necesito seguir descubriendo quién realmente soy y de qué se trata realmente la existencia y la vida, y entonces bajo. Bajo por mi propia voluntad. Pero claro, ese es un decir, porque la mayoría de las almas no bajan por propia voluntad. La mayoría de las almas se resisten a salir de ese cielo y se las agarra y se las abulona al cuerpo, ahí se las clava, ¿no? por así decirlo. Y entonces, claro, cuando nacen lloran y sufren, y, y a veces es una negación tremenda la vida, ¿no? Muchos se salen con la suya y muchos bebés fallecen de muy pequeños ¿no? Esa muerte súbita que tienen los bebés. Sí, sí, logran irse, y allá son regañados doblemente. ¿Pero cómo? No, no, no, pues, ay, ya te dije, no quiero, maestro, no quiero bajar. ¡Ay, te vas de nuevo para abajo! Hasta que ya, al fin, ¿no? <ríe> nacen. Bueno. Ustedes dirán, pero yo no creo en la reencarnación. Eh, Déjenme decirle a todos ustedes que, sean de la religión que sea, la reencarnación existe, más allá de que crean o no. Pero que entiendan que en el cristianismo, los primeros siglos antes del concilio de Nicea, antes de que este emperador Constantino hiciera cualquier cosa con las enseñanzas de Jesús, pues la reencarnación era, por supuesto, un hecho eh, del cual no se discutía. Eso era una realidad, eso era una verdad. ¿Mm? Y bueno, ni hay que decir en el hinduismo y en el budismo eso sigue permaneciendo, por supuesto. Y entonces, claro, eh, la reencarnación es, por supuesto, un acontecimiento que debe y tiene que ser una realidad y una verdad, porque una sola vida no basta para aprender, no basta para conocer y mucho menos basta para comprender y transformarse en un sabio. Y entonces, a ver si me olvido de algo más para agregar. Eh, no, yo creo que no. Sí, hay varios temas, como siempre, luego que termino la plática, digo, me olvidé esto del otro aquello, pero vamos a dejarlo hasta aquí. No le tengan miedo a la muerte. Por favor, enfréntenla. Yo sé que es un momento en donde es vernos cara a cara, respecto a todo aquello que hemos hecho, respecto a todo aquello que hemos vivido. Y, por supuesto, puede llegar a ser una circunstancia sumamente eh, atormentosa y reveladora, pero mi consejo es, no esperen hasta ese momento. Vayan haciéndolo mientras, como dicen, los orientales, los budistas, los hindúes, mientras ustedes estén viviendo? Si hoy fuera mi último instante de vida, así como estoy actuando, así como estoy hablando, así como estoy pensando, ¿realmente haría que me fuera de este mundo realmente con el pecho bien erguido, contento, feliz y entusiasmado de este viaje que voy a hacer? ¿O posiblemente... Venga conmigo el arrepentimiento, la tristeza, la pena, la apatía, el reclamo. ¿Mm? Pregúntense eso ahora. Y partan de la mejor manera posible cuando les toque partir. Y ahora sí, partimos entonces de este programa despidiéndonos. Hasta el próximo y muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo Tomando Mate y Retomando Vida. <ríe> ok, bye, bye. Gracias.